Y verdaderamente queremos escuchar la otra parte, la versión que tienen los comunitarios. Pues el abogado Jesús Reyes, en una pasada entrevista que le realizamos acá y que colgamos eh, a través de nuestra red eh, de Telenor, establece que ustedes como comunitarios no pueden ingresar al Play hasta que no termine la litis judicial eh, que está en proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en realidad? ¿Cuál es la situación? Bueno, en realidad eh, lo sabe la comunidad, lo sabe San Francisco entero, que ese play lleva ahí perteneciendo alrededor de 73 años. Eh, lo que usted mmm, difundió ayer o anteayer, de que el play tiene 20 años, no, no es, mentira, es mentira. El play tiene 73 años ahí jugando béisbol, ha jugado a mi abuelo, ha jugado a mi papá, jugué yo también. Eh, lo que está sucediendo con el problema de Play es que el Play siempre se estuvo ahí. Ellos compraron ese terreno sabiendo que había un Play, sabiendo que había un Play, compraron el terreno. No ellos, los dueños verdaderos del Play. Entonces, o sea, que... Los padres de los herederos. No los estoy par... entendiendo una parte. Se habla de la familia Ortega. La familia Ortega, ellos son los nuevos herederos ahora. Los que compraron el Play, cuando compraron el Play se le explicó. Las personas mayores aquí saben eh, explicarle mejor. Cuando se compró ese Play, cuando se vendieron ese terreno, ese terreno nadie lo podría comprar porque había un Play. Pero la señora Ortega decidió comprar el terreno sabiendo que había un Play y ella dijo que le dejaran soltar su animal a la ley y que el Play podía continuar. La señora hace tres o cuatro años atrás falleció y de ahí para acá es que viene todo el problema con el Play porque usted comprenderá que cuando los padres de uno se mueren, todo el mundo quiere su... Su tajada, o sea, eh, pa, pa, partición de, de, de, de herencia. Entonces, eh, hasta esta parte estamos claros. Ya ese play eh, está en uso de la comunidad, ese, ese terreno, desde 73 hace 73 años. años. Sí, me señora. confirman los más adultos que, que están con usted acá. Yo sí. no lo confirmo. Vamos a, escuchar, eh, vamos a escuchar a la señora. Eh, desde, desde que yo estaba jovencita, a mí me ha gustado mucho siempre el deporte. Y ahí es que nosotros nos recreábamos. Pasé mi juventud en eso. Y, y mi adolescencia y mi juventud eh, eh, viendo eso. Tuve mis hijos y a ellos, a ellos comenzaron a, a despertarle el deseo de, de jugar pelota. Y comenzaron a, a, a jugar y, con naranjitas y, y, y, y pelotitas de trapo, ellos hacían ahí porque no tenían otra cosa que hacer, y como usted sabrá, lo, lo, el campo no tiene ninguna división, ni siquiera para los adultos, ni para los niños, ni para nadie. Silvestre Monte que era el propietario de ese terreno, nunca pudo quitarle a esos muchachos de que practicaran deporte. Incluso una vez lo sembró Silvestre eh, Monte de coco, y los muchachitos chiquitos así se convirtieron en catarrones, unos pájaros que dañan los repollos y coco. Y, y lo dañaron todo. Y cuando se, se, se acabaron todo, él no encontró qué hacer y decidió ararlo. Pero cada vez que oíamos un, un traitor, que allá no entraban vehículos, casi mente, se reunía la comunidad y le entraban ahí, y le impedían que araran el pleito. Hay una, hay una cuestión, y me gustaría que el caballero aquí me, me pueda contestar. Y es que hay, una, hay un documento que presenta el abogado establece de que ellos eh, tienen eh, el título correspondiente de esa propiedad y que claramente está establecido de que fueron beneficiados con la decisión del tribunal. Entonces, no estoy entendiendo esta no parte. No hay ninguna decisión del tribunal. No hay ninguna decisión del tribunal. Sí, como yo vuelvo y reitero, ellos, pues, ellos tienen sus papeles. Claro, yo vengo aquí también como mediador con ellos y con la comunidad para que no haga ningún problema y podemos eh, salir victoriosos de cualquier lado, a favor también de la comunidad. Eh, ese papel que ellos tienen, ese título que ellos tienen, eh, sí, ellos lo tienen porque ellos compraron el terreno, que venían siendo 51 tareas, menos 7 tareas, que son las de play. O sea, estamos hablando de 43 tareas, 42 tareas, más o menos, por ahí, ¿verdad que sí? O sea, no va ellos incluido tienen. el play. Pero como el play donado, ah, okay. en los tiempos de antes, ¿qué sucede? Cuando se le hace eh, el adelantamiento para sacar el título al terreno, ...el Play sale en, en, ese, en ese título. ¿Entendió ahora? Okay. Entonces, por eso es la discordia... ...de hoy en día, de tres años para atrás. Para acá. Porque los señores herederos... ...no quieren que nadie juegue pelota... ...no quieren vender el terreno, no quieren nada... ...y lo único que hay en esa comunidad... ...es ese Play. Lo único. Ahora, bien. Si hubiera en esa comunidad otro terreno... ...en cualquier finca por ahí... ...que pudieron decir, vamos a hablar con ese señor, ese profeta de esa finca, para que nos venda 10 tareas para hacer un play. No lo hay, porque es una comunidad eh, que no es llana, que no es llana. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo a hacer un llamado aquí a autoridades que nos ayuden, porque esto va para largo, esto no se queda aquí. Eh, esto es San Francisco entero que está de acuerdo con nosotros. Porque recuérdese que ahí hay muchos jóvenes, allá hay tres jóvenes que están encima. Eso, yo quiero preguntar algo, antes de, de avanzar con ese aspecto. Me hablan de que hay personas detenidas. Sí sí, sí, sí. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Sucede que se han hecho barbaridades de, de casos que se le está, aquí sí yo voy, se le está achacando a la comunidad. Ejemplo, eh, ustedes mostraron una imagen ayer donde destruyeron los alambres y, y, y, y, y tumbaron todos los árboles que había ahí, todos los piñones, todos los árboles de, de, de la sombra que había ahí. Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Qué le trajo a la comunidad la ira para ellos derribar todos esos árboles? ¿Qué fue, lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron los querellantes que dicen que son los dueños del terreno? ¿Tú sabes lo que hicieron? Tiraron más de 10 sacos de vidrio en toda la base, rompieron botellas, los dueños, rompieron botella, la tiraron en toda la base, también nosotros tenemos la prueba de todo esos vidrios. vidrio. Para la comunidad, cuando se dio cuenta de todo eso, que había un juego, eso lo hicieron un viernes, que había un juego el, el, el domingo, cuando la comunidad fue a practicar el viernes, que se dieron cuenta de todo eso, eso fue eso abajo, porque ya es un abuso de parte de ellos. ¿Verdad? Entonces, si ellos, si, si ellos quieren que digamos la verdad, pues estamos diciendo la verdad. ¿Por qué fue que se rompieron esos alambres? Los alambres se rompieron porque ellos le echaron vidrio al Play. Ahora, lo otro de ahora, ahora mismo, que los muchachos están presos, hace un mes atrás, rusiaron el Play, a la una de mediodía le pegaron fuego al Play. ¿Cómo? ¿Verdad? Un montaje, un montaje. Para que San Francisco Macorís, provincia de Duarte, todo el mundo diga, ah, oh, sí, esos son los delincuentes. No son delincuentes. Esa gente está en preso, son es serios. Y son héroes ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas hay detenidas? Cuatro personas detenidas. Son héroes de esa comunidad. Vamos, hay cuatro personas detenidas. Antes de tocar ese aspecto de los detenidos y que se le va a conocer medida de coerción incluso, ¿cuántos jóvenes actualmente están detenidos? Hay cuatro bueno. personas detenidas. ¿De qué, ¿De qué le acusan las autoridades? Le acusan. Eh, de que, Invaso, met... invasores invasores de, de, terreno, de que ellos se metieron invasores del terreno, que ellos se metieron a robarse el terreno de Play. Más sin embargo, los muchachos que están presos, como salió el nombre de él en la lista de que son invasores del terreno, eh, yo me comuniqué con ella aquí de las autoridades, y esa persona me dijo, a mí, tráemelo aquí al cuartel, que no va a pasar ningún problema. Cuando yo lo llevo al cuartel para que ellos fueran y se presentaran para ver, pues llega el abogado y la señora y lo acusa a ellos de ladrones. Ah, que tú eres un ladrón, que tú eres esto. Faltándole también el respeto, que ella sabe y el abogado sabe que ellos no son ladrones, pues ahí ellos tienen una orden de arresto. El abogado saca la orden de arresto, que ellos tienen una orden de arresto y lo dejan ahí. Desde el martes esos muchachos están presos ahí, inocentemente. Y yo a esos muchachos, como huevo y reitero, le llamo héroe de esa comunidad porque ellos están sacando las agallas y defendiendo lo que ellos pretenden que es de la comunidad. No es de ellos. Ellos no están robando terreno para ellos. Ellos están defendiendo la comunidad. Porque como vuelvo y te ¿qué será de mañana? Esos niños que están subiendo de 15 años a todos nosotros los que tenemos propiedad para allá. Esto hay que tenga una finca para allá, una mazorca acá no lo va a tener con todos esos delincuentes que van a subir ahí cuando en Ramonal quiten ese play. Lo actualmente. único que hay en Ramonal actualmente es un play. No hay un río, no hay nada de diversión en, en, esa, en, en, esa, en esa comunidad. Y en esa comunidad hay alrededor de 2.000 habitantes. Imagínese usted todos esos niños, toda esa juventud que están saliendo ahora de 12 a 15 años cuando no tengan nada que divertirse en ese play, actualmente, que ese play. Actualmente, ¿están utilizando el play en la comunidad? No. Hace un año atrás llegamos a un acuerdo cuando derribaron todos esos árboles, que nada más presentan los árboles, pero no presentan todos los vidrios, más de 10 sacos, que hay dentro de Home, la primera la segunda, la tercera y el pitch walk. Ahí hay más de 10 sacos de vidrio que ellos le habían echado un día antes, en la madrugada. Ese fue un viernes, cuando ellos derriban todos sus palos, hace un año atrás. ¿Qué sucede? Vengamos aquí, convocamos una reunión con los, los querellantes y parte de la comunidad, yo también, todas las autoridades de aquí, la alta jerarquía de aquí, en el cuartel. Decidimos que nadie se podía meter al terreno, ni los querellantes ni la comunidad tampoco. Pero el señor abogado dice, que él lo sabe, que está hablando mentira, que la comunidad fue que se metió primero. No, se están metiéndose ellos porque están metiendo el ganado, están metiendo como cuatro o cinco vacas que tienen, que también dijeron que se lo menenaron, que es mentira. Están metiendo como cuatro o cinco vacas que tienen al terreno. Si se opone que en la comunidad se puede meter, pues ellos mucho menos se pueden meter al terreno. Entonces, encima de eso, que meten la vaca, ahora aparece una tal tubería, que el abogado la mencionó, una tal tubería de agua que vas supuestamente de que sea una casa. Mentira, la tubería desde la calle llega hasta la segunda base con una llave de paso, que ellos la abren automáticamente allá y el terreno de play se hace una laguna de agua ¿Cómo? para que los jóvenes no puedan entrar de ninguna forma, no puedan entrar. Entonces, eso es sí, un atropello hacia, hacia la comunidad. ellos es habilitaron... un abuso a la comunidad, eso no se hace. Con eso usted me quiere decir que ellos habilitaron una tubería. Sí, ellos para... metieron una tubería con una llave de paso que desde la casa de ellos allá ellos la abren y se llena el terreno de agua. Y eso sí es un atropello hacia la autoridad y un abuso. Ellos lo que tienen que saber es condolerse y saber que ellos también son de esa comunidad. Y muchos de ellos, que todos todo ellos lo saben, jugaban ahí o juegan ahí. Pero... Y se divierten ahí mirando los juegos de pelota también ahí. No que lo saben. Vamos a ver. No que lo saben, sino que ellos son. Porque no, no es que ellos no lo saben, sino que ellos se quieren hacer inocentes y, y maltratar a la comunidad. Ellos son antisociales anti contra la comunidad. Ellos ninguno son sociales a la comunidad. Porque ellos son criados y nacidos sabiendo lo que está en el terreno. Porque si fueran dueños de otro de, de, de otro sitio las cosas triunfarán mal. Pero yo lo que me hace es, vea, que yo, como te digo, me pongo hasta medio nervioso a la situación que se está viviendo y sabiendo que somos familia y uno mismo co coordinando una familia uno detrás de otro. Vea, yo soy hermano de, de, de, de uno de, de los esposos de, de, de, de la dueña, de una de heredera. Soy hermano de una esposa de, de, de, de, lo, de, de, de, de dueño de otro de los herederos. Oye. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cosas así a la comunidad? eso no es, tratar bien con comunidad, eso es, es anticomunitario. Anti si, si a la comunidad se, se merece, hay que llevarle una situación mejor que no sea así, porque nada de eso se llama no tener conciencia. Y la conciencia faltarle a, a, a la comunidad, porque la comunidad merece respeto, creía yo, o creo yo, que la, la comunidad no puede defajcar, y si eso es defaicar la comunidad donde quiera. Bien, eh, yo lo, que, yo sí, lo que deseo es que tanto la justicia como tanto los lo, lo funcionarios que, no, que den la cara, que nos ayuden, que esos muchachos no puedan estar presos porque esos muchachos son eh, héroes en la comunidad, que ellos no están buscando bien para ellos. Ellos están buscando bien para la comunidad. En la comunidad lo que se anda buscando es que se armen, de, que hagan delincuencia. El quitarle ese play, eso es llevarle delincuencia a la comunidad. Porque para, yo por ejemplo tengo una nietecita o mi uno nieto, pero para yo verlo en un negocio, en un abato público, quisiera verlo en el play, tirando una bola, que mañana pueden sacar un, un bien a, ante, ante lo demás. Bien. Muchísimas gracias a los comunitarios del Ramonal. Eh, esperar que esto pueda tener un, un acuerdo viable. La comunidad verdaderamente, y me atrevo a hacer el comentario, ya luego de más de 70 años eh, necesita un espacio para recrearse y entiendo que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes para buscar una salida a este conflicto judicial. Señoras, no hay tiempo para más. Agradecemos a todos ustedes el favor de la sintonía. El próximo lunes, Dios mediante, nuevamente con todos ustedes. Feliz fin de semana.